Buenas noches familia, les saluda a Angel Torres y nos sentimos agradecidos de su fiel sintonía a los sorteos de lotería electrónica para hoy miércoles 18 de enero de 2023 los sorteos de esta noche serán certificados por la auditora Glendali Hernández de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company supervisados por el personal de seguridad de la lotería electrónica aquí con nosotros en el estudio espero que ya tengas Boleto en mano porque ya mismo se juegan 580 mil dólares en Lotto Cash que son buenísimos y te lo puedes llevar en un solo pago al igual que la doble revancha que esta noche cuenta con 130 mil dólares que pueden ser tuyos esta noche mientras que el Powerball te ofrece la oportunidad de convertirte en millonario porque tiene acumulado 439 millones de dólares que se juegan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 Añadiendo Wild ball a tus pegas, tienes más oportunidades de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Así que pídelo ya y ya estamos listos para dar comienzo a los sorteos de esta noche. Damos comienzo precisamente con el Wild ball. Vamos a ver cuál es el número que vas a poder utilizar esta noche. Es el cero, el cero y damos inicio con el Pegados boleto en mano si jugó pega 2, pega 3, pega 4 loto cash y doble revancha, noche de muchos premios con lotería electrónica, el primero es el 7, el 7 el segundo es el 0, el 0, el número ganador de pega 2 es el 7 0, repito el número ganador el 70 veamos ahora los números del pega 3 busque su boleto si jugó pega 3 para el sorteo de noche, mucha suerte, comenzó con el 7, el 7, el segundo, es el 1, el 1, el tercero, para el Pega 3 es el 2, el 2, el número ganador en Pega 3 es el 7, 1, repito, el número ganador, el 712, veamos ahora cuáles son los números ganadores esta noche en el Pega 4 boleto en mano y mucha suerte, vamos a ver si Google pega cuatro para esta noche pedimos excusas problemas técnicos nos impiden continuar con el sorteo, manténgase en sintonía, que en unos momentos les daremos más información pedimos excusas problemas técnicos nos impiden continuar con el sorteo, manténgase en sintonía, que en unos momentos les daremos más información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 Pedimos excusas. Problemas técnicos nos impiden continuar con el sorteo. Manténgase en sintonía, que en unos momentos... Yo me dedico realmente al diagnóstico de pruebas moleculares y en realizar toda aquella investigación que lleva hasta desarrollar un producto que se puede utilizar para diagnosticar una enfermedad. En mi caso son virus que se transmiten por mosquitos. Pues generalmente empezamos con dengue. Luego, cuando con la, con la, con la PMH y pues, se lo llevó a tomar acción y ahora con Zika. También tengo expertise para trabajar con un diagnóstico molecular de influenza y otro virus respiratorio. Pero básicamente toda aquella eh, investigación que hace falta para buscar entonces el virus. En eh, este caso es la, la manera genética del virus. Buscar el virus y detectarlo de manera que podemos garantizar el resultado en un paciente, ya sea en cualquier tipo de muestra. Aparte de eso, pues, estamos entonces realizando una, diversidad, una gran diversidad de investigaciones científicas para entender la genética de los virus a nivel poblacional. ¿Qué hacemos esto? Pues recolectamos muestras de virus de diferentes pacientes de todo Puerto Rico, en, inclusive a nivel internacional. Trabajar con la salud pública, mi trabajo es en desarrollar herramientas que se van a establecer para impactar a la comunidad directamente. En general, la y las matemáticas son muy importantes porque nos ayudan a, a, a resolver problemas. El método científico es un método que es más que validado y más que útil para resolver cualquier tipo de problema, no solamente en la ciencia, sino para saber nuestro día a día. Eh, es muy importante, la matemática va de la mano con la ciencia constantemente en mi trabajo actualmente se utiliza muchísimo cosas, la ciencia y la matemática. La, la ciencia se estudia para entender cómo funcionan las cosas. En mi trabajo se, estudia para, se utiliza para estudiar el virus, su comportamiento, cómo podemos entenderlo, cómo podemos diagnosticarlo y cómo podemos seguirlo para poder buscar herramientas que pueden ser aplicadas directamente a la salud pública. Para poder diagnosticar a Zika, Chikungunya y a Dengue al mismo tiempo, a los pacientes. Eso significa que el, lo tomamos con nuestros pacientes y simultáneamente podemos buscar estos tres virus a la misma vez significa que cualquier parte del mundo que están utilizando la herramienta para poder diagnosticar a Zika es la herramienta que nosotros desarrollamos aquí. El cifre si de corales como el análogo de un bosque tropical, lo único que bajo el agua.